El catálogo de la BUC recoge todos los libros, revistas, materiales audiovisuales, tesis y trabajos académicos, informes, bases de datos, etcétera, que tiene la biblioteca, en cualquier formato, impreso o electrónico. Además, muestra el número de ejemplares de cada documento, su ubicación y disponibilidad, por lo que es una herramienta básica para encontrar información. El acceso al catálogo se realiza a través de la página de inicio de la biblioteca http barra book Desde la página principal de la book, en la pestaña catálogo, podemos hacer una búsqueda rápida o ir a más opciones del catálogo. Este enlace nos lleva a la página de inicio del mismo, desde donde podremos realizar de nuevo búsquedas rápidas o bien acceder a sus catálogos como los de revistas y tesis o realizar búsquedas avanzadas. La búsqueda rápida o directa sirve para encontrar de forma sencilla información a partir de palabras clave. Para realizarla introduciremos el término o términos de búsqueda en el cajetín de la pestaña catálogo de la página principal de la book y haremos clic en el botón buscar. Esta búsqueda se realizará por defecto en el catálogo completo y solo es útil si el término introducido es inequívoco. Así por ejemplo, si tecleamos Sáhara Occidental, todos los documentos recuperados tienen relación con dicho territorio y pueden ser interesantes. Sin embargo, si el término introducido es equívoco, la búsqueda no será precisa. Si buscamos información sobre formaciones lacustres y usamos el término lagos en la opción de búsqueda junto con los documentos relacionados con ese tema nos aparecerán otros no pertinentes al recuperar lagos como nombre propio. Cuando queramos buscar por un concepto o frase exacta se recomienda que los términos vayan entre comillas, de esta forma recuperaremos la secuencia de palabras tal cual la hemos escrito, no las palabras sueltas o desordenadas, por ejemplo, derecho a la educación.